Pero estoy seguro de que nada es real. Lo que estoy sintiendo no es real. Lo que hago como un sueño no es real. El confort en que vivo. Tampoco es real, a veces hay más dolor en mi mente, a veces la felicidad está más presente, a veces casi no puedo respirar de dolor, a veces la felicidad me da un gran sabor. Muchas veces he subido al escenario cargado de miedo y de temores, no quiero engañar a la vida,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 pero soy así, lo doy todo sin contrapartida, mi música y mis canciones son mi única huida, a veces me parece extraño y real, todo lo que pasa a mi alrededor, como si estuviera viviendo en un sueño, desde que al despertar me hago dueño.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 lo que hago como un sueño no es real, el confort en que vivo tampoco es real. Lo que hago como un sueño no es real, el confort en que vivo tampoco es real.